Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo, Thrawn y Pepi Nelo, separados en la distancia más profunda. ¿Qué pasa Pepi? ¿Nunca vienes a mi casa? Asqueroso, te tengo que pillar aquí por el zoo ¿Pero cómo voy a tu casa si estás confinado? ¿No me dejan entrar Arreca. a tu barrio? <risa> Tienes que entrar así, bueno, bueno, que te pillen la distancia, ¿vale? Porque estás muy vago y te tengo que poner a currar en el canal, ¿vale? Y hoy vamos a hacer una cosa que teníamos pendiente, pero que, bueno, por tema viruses no lo hemos hecho todavía Que es portadas versus realidad, o portadas clickbait, o portadas asquerosas que engañan al espectador Entonces, ¿cómo lo ves, Pepi? Te vamos a poner, bueno, el vídeo va a ser, básicamente, que os ponemos una portada Una portada súper bonita, súper llamativa, con la intención de captar al espectador Y luego vamos a ver lo que nos ofrece esa película en realidad bueno, vamos a ver, tenemos aquí varias portadas de ejemplo, yo creo que son algunas muy representativas y, y bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar fuerte, ¿no? Empezamos fuerte, venga. venga, dale fuerte. Esta. Killer Sofá, uno de los vídeos más vistos, bueno, no, el vídeo más visto de películas horribles. Sí. Eh, bueno. Eh, es un sofá asesino, es una... Pues bueno, la portada no miente, ¿no? Tenemos un, un sofá con dientes, con ojos agresivos, lleno de sangre, ¿no? Como dispuesto a devorar a todo el que se sienta sobre él. ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas tú de esto, Pepinelo? Hombre, no sé, si ponemos una imagen de, de, de la película del sofá, incluso parece que tiene cara de bonachón, ¿no? Los ojos son... <risa> Vamos, por... a verlo, vamos a verlo, es que bueno, mira, mira, perdura, los ojitos, eh. mira los ojos, si es que se ve bonachón, si te, te da lo, risa Se le ve buena gente, se le ve buena gente para, para invitarle para invitarle unas croquetas okay. <risa> Bueno, pues ya habéis visto, este es un ejemplo de una portada súper llamativa Que luego nos encontramos, pues, un mojón, ¿vale? Vamos a decirlo abiertamente, <risa> un mojón Así que Pepi, pues, pues nada, di tu opinión, que no hablas nada eh, Mi opinión sobre la película o sobre la portada? Sobre todo, sobre el clickbait. Eh, a ver, esto es engañoso a, a más no poder. Yo creo que nosotros vimos esta película por la portada. ¿sí? Todo el mundo vio esta película por, la, por portada. la portada. De hecho, la pusimos en la miniatura. Hicimos clickbait, ¿eh? Hicimos, no, no, reciclamos el clickbait Bueno, bueno venga, dale otra No engañamos a nadie, porque era la portada No engañamos, no, no, no, yo pongo la portada de la peli ¿cómo ya? Pues venga, Velocipastor Velocipastor, qué, qué leyenda esto, ¿no? Eh, qué, qué, qué cosa más, más épica y maravillosa Hombre, ¿no? <risa> esto de que aparezca y Los dinosaurios son idénticos, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos a ver, es ¿Cómo? una película de un cura, sacerdote, pastor, no sé la diferencia entre todos, que tiene adquiere el poder de convertirse en dinosaurio para matar ninjas. ¿eh? Y como podéis ver, pues tenemos un dinosaurio Aloe Spielberg ahí en la portada, que ocupa más de media portada, como podemos ver aquí en pantalla. Pero bueno, luego en la película nos encontramos algo distinto. ¿eh? Sí. ¡Ponlo, Pepi! Eh, bueno, sí, ahí... no sé... ¿Qué? Es un poco raro, ¿no? Es como de, de tela, goma, espuma con alguien dentro, ¿no? Sí, esa joroba que tiene es extraña, ¿no será la cabeza de, del tío que la maneja? Hombre, no, no lo sé No lo sé, no, no puede ser no. Yo creo que es un dinosaurio yo, crees real que hubiera, ¿Crees que hubiera causado el mismo impacto si esto lo hubieran puesto esto que estamos viendo lo hubieran puesto en la portada de la película? Hombre, lo mismo daba no sé, hacía gracia, ¿no? Y lo mismo hasta era más, más comercial, quién sabe desde luego, yo lo hubiera firmado antes, porque así incluso parece una portada seria. Sí, sí, pero fíjate en los ninjas, ¿eh? Los ninjas son tres, y en efecto hay tres en la película. Pero o sea, están, nos están engañando. perfectamente, joder, perfectamente, con su vestimenta correcta, sus katanas. Pero luego en la película. Ninguno descalzo en el, en el parque, ¿no? Sí, Ninguno. estos son cuatro colegas en pijama en, tirándose al suelo. Pero bueno. En fin, bueno, pues ya sabéis, amigos, eh, el mundo del ninja es muy peliagudo. Sí. Ya sabéis que en las pelis de ninjas nada es lo que parece, que se lo digan a Richard Harrison. ¿Ha visto un ninja? Bueno, venga, dale, dale, dale otra. Venga, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos venga. Slime City. Slime City, bueno, bueno, bueno, qué portadón. O sea, bueno, es, tenemos ahí como la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, porque tenemos ahí... Las torres, tenemos ahí Repulsivo. Eh, in the Ases, ¿qué significa eso? Tú que sabes inglés. Pucking in INDE. The... Joder, no consigo leerlo. Iceless. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir que es esto? ¿Una especie de, de zombie? Que le brilla el ojo, ¿no? Sé, ¿no? Tira como un, que... un rayo láser por el ojo. Yo creo la ciudad de Nueva York, como que va. A conquistar la ciudad, a causar el pánico en la ciudad de Nueva York, ¿tú qué piensas? ¿No crees que puede ser un poco de exploitation de... o, o querer imitar a Terminator, la portada, con un ojo que se ve sí. rojo, con un, un brillo? Un poquito, de hecho, de hecho como anécdota, esta película en España se llamó Despedazator, o sea, a lo mejor para beber de, un poco de, de, de, del éxito de Terminator. Despedazator, Terminator y la portada, oye, podría ser, ¿eh? Sí, en los 80 hubo muchas películas terminadas en Ator. Pero bueno. <risa> eh, pero vamos a centrarnos ahora en lo importante, ¿no? Podemos ver esta especie de zombie, pero luego, eh, en la realidad, en la película, nos encontramos con una cosa bien distinta. ¿Mm? Sí, vaya. Vaya. Cosa. <risa> que no se puede llamar otra forma, ¿no? Ay. <risa> que no se puede decir otra cosa. Es como si le hubieran echado mermelada por la cara. No sé. Es todo. Mira, mira, mira. Mira cómo se derrite. ¿eh? Qué maravilla. <risa> eh... Pero, Tampoco nos podemos exceder que nos han metido un amarillo en este vídeo por mostrar huevos fitos y chistorra, que es lo que <risa> contiene este señor por dentro. Eh, también es cierto que las portadas no es gran cosa, ¿no? Pero si sí esperas algo mejor que, la, que lo que es la película, ¿no? Y. ¡Mátala! ¡Mátala! Che. Bueno, pues venga, siguiente. Venga, aquí esto va rápido. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí... ¡Uy, un clásico! ¡Oh, Rotor! Una absoluta leyenda de los videoclubs. Una de las películas más recordadas de, de toda la serie B. Que bueno, que la portada no puede ser mejor, ¿no? Hombre, es como... te están vendiendo no sé. un, un auténtico robot. Eh, le ves a través de, de la ropa rasgada, sí, las piernas... Una mezcla, una mezcla de Terminator y Mad Max, ¿no? Así como sí. con la pistola imitando un poco esa portada, con la moto en llamas por el suelo... No sé, la verdad es que es una portada muy chula que, que llama mucho la atención. sí Vamos a ver. Eh, bueno, pues tenemos aquí a, a un señor con bigote. <risa> un Villas People, ¿eh? <risa> sí, no, no le veo lo, lo de robótico, salvo chocarse no, con sí, las sillas. Sí, sí. Mira, mira, aquí, aquí, aquí se le ve. Aquí se le ve la parte robótica. Ojo. Que por supuesto es verde por dentro, eh. Color del cutrerío. Sí, porque todo el mundo sabe que los robots son verdes por dentro, ¿no? <risa> no, pero se recarga usando las baterías del coche, mira. Ah. ¿Eh? <risa> eh, bueno, pero no sé, igualmente Yo no, no veo relación entre la portada y el señor con bigote O sea, ¿tú crees que esta portada está intentando cazar a incautos Que querían alquilar algo parecido a, a Terminator? ¿O sí, Mad Max? sí, bueno, los que en su día íbamos al videoclub a alquilar una película A ver qué vemos Oh, un robot, policía Rotor, qué bien suena y... Y no, y toma Y no, sí. No, yo, yo reconozco que sí, que está muy bien, ¿eh? está muy divertida esta película. Oye. Sobre todo el tío con los piños de Bugs Bunny, <risa> sin venir a cuento. <risa> Soy como un cementerio, lo acepto todo. Esta... Vamos, Death Stalker Death Stalker madre mía, Sto... qué leyendas. ¿Qué, qué, qué leyendas Sto... leyenda estás trayendo hoy, Pepinelo? Sto... Uno se le viene a la cabeza a Conan y cosas similares, ¿no? Conan, tías buenas, esa especie de orco Gamorreano gigante, la verdad es que El dibujo es completamente Espectacular, ¿no? Sí. O sea, podemos decir que El dibujante se han gastado mucho dinero En el dibujante, porque a fin de cuentas esto es un dibujo sí Y han invertido ahí Mucha pasta, mucha pasta en un dibujante muy bueno Con una portada de lo más espectacular Sí, lo. Vale, aquí Roger Corman No escatimó en el dinero, pero mmm, Vamos a ver imágenes De la película. Sí, yo quiero ver Ese monstruo gigante Ese... ¿Dónde está el Ahí bro? lo tienes. Pero, a... ¿Qué te parece? Eh, pues, eso, eso no es lo que sale en la ves? portada. <risa> ¿Cómo va el hombre gorrino devorándose a sí mismo? <risa> Pero ¿eh? eso, eso no tiene nada que ver con la portada. A <risa> ver, sí, es un, un bárbaro ¿eh? y un hombre gorrino. ¿eh? Es una especie de orco ahí puesto. Hoy no es tu día de suerte. Venga, Pepi, vamos, dale, Otra, dale fuerte. ¿Otra más? Venga, Otra tenemos más, más. aquí tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí... Otra maravilla. Street Trash. Wow, wow. ¡Oh, Street Trash! Qué, qué, ¡Qué gran película! ¡Qué gran película que hicimos con el amigo Video Back! Además que de esta portada ya hemos hablado en algún momento. Bueno, pues... Podemos ver mmm, The Barge Brigade, ¿qué significa eso? Will Wallow in Pig Heaven. <risa> pero tú no estabas... En, pig, en, en, cielo, en, en cerdos celestiales, ¿eh? Pero tú no estabas haciendo, asistiendo a clase, a clase de inglés o algo así. O... Sí, pero Wallow no sé qué significa. <risa> bueno... Wallow in Pig Heaven, eso es como el muro de los cerdos celestiales. ¿No? Eh, bueno. Bueno, bueno. A ver. Ahí vemos, pues, no sé, que, que alguien se está derritiendo, eh, no sé, en el váter, ¿no? Sí, y podemos ver, bueno, pues una mano eh, en plena acción de tirar de la cadena. O sea, que tira de la cadena y el váter se lo traga a él mismo, incluido. Sí. Podemos ver como muchos potingues de diferentes colores, azules, rosas, naranjas, bueno, así salpicaditos. Sí. Y bueno, pues no sé bien bien qué, qué decir, pero bueno, básicamente... La portada, eh, pues nos dice esto, ¿no? Un tío en el váter, derretido, y ya está. Vale, pues... Pues nada, vamos a ver qué encontrar en la película de verdad. Mira, está el tío bebiendo el whisky, y pasa esto. Dale, Pepi. Eh... ¿Qué te parece? Eh... <risa> bueno, no sé, ¿Cómo a no ver... No sé, es algo como de látex verde, cutre. Bueno, eso no es verde, es azul, ¿vale? Bueno. Pero bueno, ya sé que tú tienes ciertos problemas a la hora de catalogar las cosas. Pero bueno, mira, mira cómo se lo traga. ¡Ay! Y ahora la cara, la cara. ¡Ey! Y si comparamos ahora las imágenes, vemos que la cara eh, que sale en la película es idéntica a la cara que sale en la portada. Ey. Hombre, no sé, tío. Tanto como idéntica... Bueno. ¿Podemos considerar que el dibujante de Street Trash también ha cometido un pequeño apaño, un, una pequeña orientación para que la gente incauta alquile su propia película? Eh, sí, bueno, a ver si es cierto que, que está la, una escena del váter, que hay una persona que, bueno, se derrite o se convierte en algo. Eh, pero bueno... Eh... No sé, eh, es como que la, fo la fotografía de, de la ilustración es bastante mejor, ¿no? El ángulo que te da, se ve la mano, la, las piernas debajo, ¿no? En cambio, Ajá. aquí tienes esto ahí, Tocutre, un primer plano de la cosa esa, de goma. Y. <risa> Bueno, no sé. Claro, porque una cosa es contratar a un dibujante y otra cosa es contratar a un director. El dibujante seguramente sabría lo que estaba haciendo y el director eh, seguramente no. No, no tiene más, no tiene más, pero bueno, es, es curioso. No sé, lo mismo... Y nada, amigos, pues, pues ya está, ¿no, Pepi? Ya hemos enseñado unas cuantas, tenemos un montón más, sí. así que pues... Dilo tú, dilo tú, explica tú las cosas. Que explique yo las cosas, pues... Sí, sí, qué vamos a hacer, si gusta... Si ponemos más, si ponemos menos, los likes, esas cosas. dale dale Bueno, dale. a ver, aquí la idea es que veáis, pues pues bueno, este engaña engañabobo que teníamos en aquella época y que todavía sigue existiendo, aunque bueno, digamos que, que ya menos. Pero bueno, aquí es para que comparéis lo, lo que te ofrecían con, con la realidad, ¿no? Es decir, como el meme de AliExpress, ¿no? Pero, bueno, si gusta la sesión, pues seguiremos haciendo más vídeos de este tipo. Tenemos un montón de portadas, de carátulas, como queráis llamarlo, de películas y de clickbait. Y nuevas, ¿eh? Porque habéis visto que las dos primeras han sido actuales. Sí. O sea, que no tiene... Esto no es excluyente de los 80 de los videoclubs. Hoy día sigue pasando. Así que, bueno, tenemos un montón. Así que, bueno, si os gusta, ya sabéis. Like, comentarios... y si. ¿Queréis recomendar alguna carátula, alguna película o, o algo? Oye, pues nos lo dejáis también, escrito por ahí. Le echamos un vistazo y, y bueno, si supera alguna de las nuestras que tenemos preparado, pues lo ponemos en el vídeo. ¿Qué te parece? Y ya está, así de sencillo. Hasta, esto es, lo hemos hecho nosotros, o sea, tampoco vamos a pedir un nivel... No, no, no. Algo hecho por nosotros es sencillo de entender porque tampoco nos da para crear nada complicado. Así que amigos, pues nada, ya sabéis. Comentarios, likes, suscribirse y la campana darle, pero mejor seguirnos en redes porque la campana parece que no sirve para nada. ¿Qué? Amigos, un besazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.